El doctor Francisco Ureña, director del Hospital Público San Vicente de Paul, se refirió este martes al estado de salud del abogado Cristian González, quien resultó herido de bala en la cabeza por desconocidos el pasado domingo por la noche en el sector Los Rieles de esta ciudad. El hospital le ha dado todo lo que a su alcance tiene, es un paciente realmente de sumo cuidado.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 pero debemos esperar eh, que todo lo que se pueda hacer por él eh, vaya en su beneficio. Cristian González fue trasladado este martes en un helicóptero ambulancia a un centro de salud de la ciudad de Santiago, donde será operado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.